El contexto de, este, eh, de esta experiencia es un curso eh, híbrido eh, que lleva por nombre eh, Aprender, Aprender, Aprender a Enseñar, que se da en sesiones presenciales y sesiones en, en la plataforma, que era donde nosotros ingresábamos tareas, eh, describíamos nuestras reflexiones sobre las actividades que hacíamos durante eh, cada semana de trabajo. Eh, durante nuestra primera sesión presencial, eh, nosotros como, como estudiantes comentamos sobre nuestra experiencia de qué fue ingresar por primera vez a la facultad eh, y nos dimos cuenta que pues, realmente cuando entras es, eh, tienes algunas dificultades para entender las materias que, que hay en, en el primer semestre, entonces vimos que eso propiciaba que los alumnos reprobaran las materias y que por ende no pudieran continuar el ciclo completo de, de los semestres posteriores. Entonces, para tratar de resolver o tratar de acompañar un poquito a los alumnos a que llenaran esos huecos que les solían aparecer de vez en cuando entre los conceptos, pues decidimos hacer un objeto de aprendizaje eh, en formato multimedia que, se pudiera, que pudiera ser accesible a los alumnos y que pudiera acompañarlos dentro de, de, del aprendizaje de, de alguna materia en específico. Para los, otras áreas de conocimiento, ¿cuáles son las necesidades eh, concretas que tendría que tener, o los, perdón, los conocimientos concretos de, de un alumno para que ellos también puedan creer, crear su, su proyecto multimedia que está muy interesante, felicidades. Se o sea, casi empezamos con lo básico, que sabemos ya de computación? Pero... Uh, pues una vez que ya teníamos detectado lo que era el problema y lo que ya queríamos hacer, pues fue pedir asistencia a EYM, que se me pasó, pero ellos nos han ayudado, eh, nos dieron la asesoría para decirnos, bueno, pues ocupe este programa, eh, lo tienes que manejar así, lo tienes que hacer así, más que nada decirnos qué materiales eran los que necesitábamos y ya de ahí pues nosotros tratar de manipularlos solos básicamente. Pero no... Darles y, y decirles que me da mucho gusto que en estas sesiones de ponencias y experiencias haya una experiencia de alumnos, de alumnos, digamos, en activo. Porque, por ejemplo, Erika, que presentó hace un momento, bueno, ella ya está como en una fase, ya, ya salió, digamos, ya está en la parte de obtener de su, su licenciatura por la tesis que está realizando. Pero bueno, ustedes están todavía, digamos, inmersos en, en el estudio, que ya están en una etapa avanzada. Pero finalmente me da gusto que, que también ustedes. Tengan esta este aprovechen este espacio para presentar su experiencia y que no nomás sean los profesores o los investigadores, ¿no? Nos faltaba esta esta otra parte de la fórmula y qué que bueno que, que hayan participado. Muchas gracias y muchas felicidades por su proyecto. Y cabe mencionar que está hecho con uh, trabajo arduo de Cacha, doctora Katia Luna, soy también alumna de Katia Luna, que ya uh, con ella con su intervención ya Estoy en este trabajo porque veo que es muy importante para profesores de modo tradicional académico presencial que aprendemos a hacer este material en la línea para apoyar a los alumnos.